Hola, como hemos visto en la primera unidad, es necesario ver lo que queremos formar al final de nuestro curso, pero también, como vimos en esta unidad, es necesario ver lo que ENTRAN a nuestro curso. Por la variedad de atributos que tienen los estudiantes, es obvio que tenemos que diseñar cursos con esta variedad en mente. Por eso se llama Diseño Universal. Diseño Universal no implica que los estudiantes deben ajustarse a un solo ambiente educativo. Implica que los cursos se deben ajustar a la variedad de estudiantes que nos llegan. Diseño Universal no implica que haya una sola forma de progresar a través del curso. Y sí implica que los cursos deben proveer variadas avenidas para que los estudiantes puedan progresar en los cursos. Diseño universal tiene sus orígenes en el mundo de la educación especial y reclama justicia por estudiantes con necesidades especiales. Pero este reclamo fue escuchado por otros estudiantes que preguntan, ¿por qué no puedo gozar también de una educación más personalizada? Podemos, podemos ofrecer varias formas de comunicación y podemos ofrecer varias formas para retroalimentar. También podemos ofrecer variadas tareas auténticas para motivar y mantener comprometido al estudiante. Existen las tecnologías para ofrecer alternativas y personalizar la educación. Pero es una cuestión de hacer ajustes para aprovecharla. Ahora te exhorto a practicar los conceptos aprendidos con la tarea en esta unidad. Adelante.